Mira, el poder político no lo tenemos nosotros, no lo tiene el pueblo. El poder político está en las grandes empresas, las grandes fortunas. Ahí están los que pueden decidir, los que tienen capacidad de, de transformar, de ser determinantes. Ahí está el poder político. Luego, nuestra misión como, como organización, como fuerza política, no me refiero solamente a Podemos. Organización Podemos, todas las compañeros de Izquierda Unida, de otras organizaciones políticas, movimientos sociales otras organizaciones, nuestra misión es intentar capturar el poder político porque si no tenemos el poder político llegamos a las instituciones y no hacemos nada eso se consigue lo voy a decir claro y alto, se consigue con un proceso constituyente proceso constituyente combatir a este régimen dentro de este régimen vamos a hacer muy poquito, muy poquito entonces ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo nos organizamos? Salir a la calle. Mirad cómo piensa la gente. Mirad lo, lo que dicen. Todos son iguales. Unos roban, pero cuando lleguéis vosotros también robaréis. Esa es la hegemonía. Ahí está la hegemonía cultural. Eso hay que cambiarlo. La revolución, antes que política, tiene que ser cultural. Y sin una revolución previa cultural, no vamos a hacer nada. Y hay que organizarse. Hay que organizarse. Mira, un, un último apunte. Percibo en algunos compañeros o compañeras de movimientos sociales, de Podemos y de Izquierda Unida, que entienden la movilización en la calle como parte de su papel. Esta es parte de mi papel, salir a la calle. Pero ¿qué sentido tiene estar saliendo a la calle permanentemente, ¿me imagináis dentro de 20, 30 años saliendo a la calle reivindicando lo mismo que reivindicamos hoy? ¿Os lo imagináis? Yo creo que no tiene sentido. Pero, pero dentro de 20, 30, 40 años saliendo a la calle que en algún momento habrá que cambiar la cultura de la resistencia por la cultura de gobierno. Y, y con cultura de gobierno no me refiero a entrar en el Ejecutivo, me refiero a ser determinante, a ser determinante en política. Así que Termino con esto. En definitiva, hace falta organización y conciencia. Nada más.